Este puntualmente es no sé por dónde empezar. Esta disciplina del coaching trabajamos desde el presente hacia el futuro, nos basamos en lo que siempre hay un comienzo, no? Y es válido que no sepas por dónde comenzar. Es, es a todos nos pasa en algún momento, no? En el momento, por lo menos, no has logrado cambiar, mejorar o superar Ese algo que Para te te está, está es el coaching. Para esto son las conversaciones de coach y esto es un gran paso, es una gran. Si se quiere, es un gran descubrimiento Bien, Yo que te plantees, que ya no sabes por dónde comenzar. es una un cosas paso. que tenían como más confusas en una conversación de coaching, logran aclarar. Si con este video algo te sirvió, lo utilices y lo aproveches y lo aportes. ha sido útil para tu vida cotidiana, nos vemos en el próximo video. Y bueno, no.